Hola, soy Floribeth y en esta ocasión quiero mostrarles cómo reutilicé los sobres de discos de acetato para formar una lámpara de Harry Potter. También cómo reutilicé un disco de acetato para formar un cuadro de la misma temática. Los dejo con el video.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 Recuerda que lo que puedes imaginar lo puedes crear.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 de esta forma nos queda la pieza Para trabajar el disco de acetato utilicé mi Dremel, de la forma como les estoy mostrando. No grabé el paso a paso porque es casi hacer lo mismo, es decir, rompiendo el acetato con el Dremel. Espero les guste, nos vemos en un próximo video. Bendiciones.